Iscuaco, Pilato qui Jesús para ma crucificaróca, crucificar oca Igua yehwa o qui huicaque Jesús o quisque de Jerusalén o qui y cruz y me las en lojarnon non toca mi que son te comatl non o monotsaya golgota. Opa o que crucificaros que en Jesús Igua no come tlaca y inaznacastla Pilato o quichichi se tlascuílole, y huotlanahuati maquitlalilica y kikuatzontla. En o quistualla, Jesús de Nazaret, rey de judíos. Mia que judíos te oquilerosque, porque can oquicrucificarosque en Jesús amo huesca de Jerusalén, y huauquilitoca y techlastoli hebreo, latín, y gua griego. Y o Oquilisque en Pilato. Amo chiquisquilo, rey de judíos te. Y es a quien motenegua, rey de judíos te. Pero Pilato o quien anquili. yo ni Yo ni Y que elisque? ¿Elisque en soldados te, yo que crucificaros que en Jesús, nawi o que mochechelilisque, y tlaquengua. Pero que mi imanto o seititoca en soldados te o que Amo matik tsomonika, jes matik awiltika, sanakin kitlanis. o mochi tlan o Isquilitoca y te el dios. O kimosexelilisken no tlakengua, igwa o, tla o kimotlatlanilisken no manto. Iwa isko o en soldados te. Iwa y cruzin jesús, o katka y mamá, igwa y huelti y mamá. María y Siguan Cleofas, y Juan María de Magdala. Isqua Jesús oquita ki mamá y Itlamashtizka si y Juan oquili y mamá. Siguat Ompakáh ki Otlanqui O Juan. Sikita. Ompakáh mamá. Desde Iscuaco, y Tlamashtizkau o quiseli Icha. Satepa, Iskwa Jesús o tequi Yomochi. Iguaparamamochigua tlanquistoa y el Dios. Ye oquisto. Ni, a mi que. Ompa konzi, vinagre. Yes polakis que se esponja y tejnon vinagre oquitecos y tezecuawets de isopo y waukimaka en Jesús macone Isqua Jesús oquille con vinagre oquisto noche yo moche omocuatolo y waumiki se tonati hasta de Nilwich de Pascua en judíos te amo que ni aquí en cuerpos te y te cruz y te sábado porque o catca güey y o quien en pilato maquimetz postequica aquí me o ok, quien crucificarosca y ma, machihuaca y